Hola, Hola chicos, ¿Qué espero ¿qué que les estén pasando muy pero muy bien, yo soy Emanuel González Y el día de hoy vamos a responder algunos mensajes curiosos Que me estuvieron dejando en los videos anteriores que hice de Omega Pro Ok, vamos a ver porque realmente hay comentarios de gente que me preocupa Gente bastante desinformada con el tema y que entraron a este tipo de plataformas simplemente por... Eh, porque creyeron en mentiras que les dijeron. Y vamos a leer el primer comentario que dice... Se me perdió. Denme un momento. Hasta ahora no encuentro a nadie que Omega Pro no le haya pagado. Y bueno chicos, como ustedes ya les he dicho anteriormente. El tipo de estafas Ponzi pagan hasta cierto punto. Eh, pero vamos a hacer un pequeño dibujo porque tal vez así lo logren entender mejor. Entonces, manos a la hora. Ok, para responder esto, primero tenemos que hablar de qué es un esquema Ponzi. Entonces, vamos a hacerlo de la manera que todos lo puedan entender y por qué Omega Pro, junto con todas estas empresas, por qué pagan, por qué es que eh, la gente presenta pruebas de que sí están pagando y que es, están obteniendo ganancias Y utilizan esto como argumento para decir que no es una estafa Cuando ni siquiera ellos saben que aunque les estén pagando, es una estafa ¿Cómo funciona el esquema Ponzi? Funciona así eh, Ok, esa persona se le ocurrió Crear, esa persona que muy mal dibujada por hecho, se le ocurrió crear eh, una empresa, eh, dígase un sistema de inversión, esa persona es la que va a capitalizar todo el dinero de las inversiones y la que lo va a administrar entre muchísimas, muchísimas comillas. Esto puede estar representado por una sola persona o por varias personas, eh, a veces hasta un conglomerado, puede ser... Por ejemplo, el CEO y varios representantes, pero al fin y al cabo, todo este conglomerado eh, es el que está en la punta del de sistema Ponzi. Ok. Eh, esta persona meten a los primeros dos. A las primeras dos personas a su sistema. Esta persona meten a otros, otros dos más. Y esta persona meten a dos más cada persona digamos que mete a dos más entonces aquí que podemos ver bueno aquí sería uno más y uno más aquí que podemos ver que eh, el capital inicial digamos que de esta persona fue de 100 dólares el de esta otra persona fue de 200 dólares entonces la, el conglomerado aquí ahorita tiene 300 dólares entraron personas nuevas estas dos personas entraron con digamos 100 dólares también esta de aquí entró con 100 dólares, esta de aquí entró con 1000 dólares esta de aquí entró con 1000 dólares, entonces ¿qué pasa? con este dinero que están metiendo la gente de, vamos a cambiar el color para que se aprecia un poquito mejor, la gente que está en esta línea, está pagándole a la gente que está aquí arriba. ¿Por qué? Porque como ellos fueron los primeros, ellos van a tener eh, las, las primeras inversiones, la primera rentabilidad. Entonces, si le tienen que pagar, por ejemplo, 10% mensual, por decirle algo, de estos 200 dólares que esta persona invirtió, le van a dar 10 dólares que salieron de la inversión de las personas que están abajo. Lo ve que estos dos invirtieron 100, estos dos invirtieron 100, estos dos invirtieron 100. Voy a borrar un poquito aquí porque ya está muy, muy grande esto. Ahora, en Omega Pro y en este tipo de empresas... No se utiliza el esquema piramidal, sino que lo disfrazan. Brazo izquierdo, brazo derecho, la, hay un brazo más largo por el que te caes el derrame de la persona que está arriba tuyo. Entonces esto funcionaría más o menos así. Si esta persona mete a otra, bueno aquí los, los, los principales, si esta mete a 10 personas, en vez de acomodarlos en línea paralela lo hacen hacia abajo. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Esa persona, la persona de arriba metió más, le va a caer por derrame más personas acá. Igual, del lado derecho le empiezan a caer personas acá. Pero es exactamente lo mismo. Todo esto se divide por niveles. ¿Lo ven? Mientras más gente nueva vaya entrando es como pueden pagarle, la gente que entró de última, el que está aquí, paga la rentabilidad de la persona que está arriba, al mes siguiente, toman del dinero de todos los que están en esta línea, los últimos en haber entrado, para pagarles a los del escalón de arriba, con la inversión que metió este, le pagan al de las, eh, el del escalón de arriba, con la inversión que metió este, le pagan del de, escalón de arriba y así sucesivamente hasta que, ¿adivinen qué? El dinero viene de retorno hacia la persona que está en la punta, o sea, hacia el conglomerado. Eh, es por esta situación que, si vamos a borrar de nuevo, es por esta situación que el esquema Ponzi funciona porque, como repite, repetí anteriormente, como dije anteriormente, perdón, la, la gente nueva va pagando a la gente anterior hasta que todo este dinero llega al principal y eh, el conglomerado o la persona que fue la creadora de este sistema va acumulando todas estas ganancias mes a mes digamos que aquí tenga un millón de dólares con ese millón de dólares empiezan a pagar de nuevo las inversiones mes a mes que van obteniendo las personas de eh, abajo de él. ¿Qué es lo que pasa y cómo funciona este sistema para que se mantenga por mucho tiempo y ocupa dos cosas? Número uno, que la ganancia que tuvo esta persona de acá no retire el dinero del esquema Ponzi. Digamos, si ganó, si invirtió 100 dólares y en cuestión de 12 meses, 16 meses, tuvo 300 dólares, ellos te hacen todo el marketing, te hacen toda la campaña para decirte que si con 100 ganaste 300, estos 300 los vuelvas a meter al esquema para que se conviertan en 600. Estos 600 los vuelves a meter para que se conviertan en 1,200. Entonces... De manera que si reinviertes los primeros con 100 dólares vas a tener 1200 o muchísimo más de ganancia. ¿Qué es lo que pasa? La gente, la gente de estos 300 dólares a veces retira 50 dólares. A veces retira 100 dólares y, y reinvierte el resto del dinero. Pero el porcentaje de gente que hace esto de retirar, es muy poca la gente que realmente lo hace ¿por qué? porque se, se ambicionan y agarran el dinero y lo vuelven a meter en el esquema Ponzi entonces de manera que todo el dinero que invirtieron y toda la ganancia se va hacia esta pequeña bolsa que están aquí esto se va acumulando mes a mes esta persona de todas las ganancias tiene mi, un millón de dólares más un millón de dólares más hasta que esta bolsa se vuelve gigantesca y pueden seguir haciéndolo durante años y años y años ¿cómo se desestabiliza esta pirámide? número uno que todo el mundo retire su dinero es una manera de que se desestabilice pero nunca lo van a hacer eh, porque ellos se aseguran de y, lavarle el cerebro a la gente y decirles de que eh, vuelvan a reinvertir para que todo el dinero quede dentro del sistema Número dos, que deje de entrar gente nueva. Entonces, si no hay inversores nuevos, ya no hay manera de pagarle a esa persona. Empiezan a tomar el dinero de la, la, la banca que estaban haciendo, de todo el dinero acumulado, para pagarle un mes más, un mes más, un mes más, un mes más, un mes más, un mes más. Este dinero se empieza a gastar rapidísimo. El siguiente mes tiene que pagarle un mes más, un mes más, porque no está entrando capital nuevo, no está entrando dinero nuevo al sistema. Entonces, ¿cuál sería? Eh, ¿Qué pasaría si llega el punto donde ya ellos no quieren gastar del dinero acumulado? Porque el sistema Ponzi funciona como un... A ahorro de inversores o sea, eh, obtienen el 100% del dinero que todos los inversores meten, ¿Qué pasaría si ya no pueden pagarlo, o ya no quieren pagarle más a la gente porque porque ya no tienen el dinero suficiente número uno empiezan con una excusa que ya he escuchado bastante en este tipo de eh, empresas, CAICE esto significa que van a empezar a, eh, a pedirte información para saber quién es. Mientras tanto, las cuentas están bloqueadas. Número dos, auditoría. Cuando empiezan a auditar cuentas, curiosamente, bloquean todas las cuentas. Entonces, estos son tres síntomas de que la empresa ya no está recibiendo eh, inversiones nuevas y buscan una excusa para bloquear el retiro de pagos el CAIC están auditando cuentas o no hackearon la página que es algo súper común de este tipo de estafas entonces bloquean las cuentas mientras esperan a ver qué pasa pero en realidad esto no es real como todo el sistema de inversión ustedes vieron que explicarme el sistema Ponzi cómo funciona nos podemos dar cuenta que no existe ninguna inteligencia artificial, no existe ningún sistema de trading. Como ya vimos en los videos anteriores, no están registrados en ningún ente regulador como broker. Quiere decir que no son brokers, no tienen permiso de trabajar en trading, no tienen inteligencia artificial. Lo que le están diciendo es falso. Todo este conglomerado funciona de la manera que les estoy explicando. Y eso es un esquema Ponzi. En el momento que ellos dejan de recibir inversores y eh, ya no pueden pagarle a la gente de abajo, simplemente, ¿saben qué? Nos vamos y se va con el dinero de todo el mundo. Entonces, ¿usted quiere invertir en un sistema de esto, Sigue invirtiendo. Arriesguese, no importa. Pero no diga que no se lo dijeron. Vamos a leer el siguiente comentario, porque ese comentario me sirvió mucho para explicar lo que es el sistema Ponzi. Pregunta número 2. Obvio que si inviertes y para no perder la secuencia toca nuevamente invertir y las ganancias es unir dicha frecuencia, si no, ¿cuál es el chiste? Ese tipo de personas tiene el cerebro tan lavado por este tipo de gentes que, que no se dan no cuenta, se cuenta que, están que están en un sistema Ponzi con la explicación que les acabo de dar de cómo funciona un esquema si pues, sí, se pueden dar cuenta de que es lo que ellos hacen. Es lo que ellos quieren. Que usted vuelva a meter su dinero para tener mayores ganancias. Y cuando tenga esas ganancias, volverlas a meter. Y cuando tenga esas ganancias, volverlas a meter. De manera que se vuelve un ciclo infinito en el cual la persona nunca va a tener realmente su dinero. Entonces... Cuando ya esto se vuelve insostenible, dicen, bueno, nos vamos con toda esta bolsa de dinero que hemos acumulado y eh, dejamos a todo el mundo sin sus pagos. ¿Qué es lo que pasa en todo este tipo de, de, de situaciones? Siguiente pregunta. Solo haces videitos para ganar likes y que te paguen una comisión. Es un negocio descentralizado. Entre más los prohíban, más personas van a ser parte del cambio. Entre más personas lo prohíban, más van más gente va a ser parte del cambio. No sé ustedes, pero me, su me suena como una secta. <risa> pero sí. Y por cierto, sí, obviamente, yo me yo hago videos en YouTube. La mayoría de gente que hace videos en YouTube es para ganar likes. Hay, es para ganar visualizaciones. Es para ganar eh, X cantidad de dinero mes a mes. Que no vamos a salir de la pobreza, como ustedes tampoco lo van a hacer. Pero estamos... Eh, haciendo lo que nos gusta estamos eh, haciendo contenido que realmente nos gusta y sinceramente este contenido yo lo hago con el fin de que menos personas caigan en este tipo de estafas y si de algo sirve que alguien esté dentro de esta empresa y por lo menos se cuestione todo lo que le han dicho y se cuestione la empresa en la que está y logre salir a tiempo mi trabajo está hecho y con eso me voy más que satisfecho. No tienes pruebas ni fundamentos en tus palabras. Sí tengo pruebas y fundamentos. No sé si, si viste el, video, el primer video, el segundo video. Mis pruebas, ¿cuáles son? Países, entidades financieras completas de países que están alertando a la gente. O sea, no son palabras mías, son entidades financieras de cada país. De Perú, de Colombia, de muchos países que están diciendo... Que esto es una estafa. No lo digo yo. Lo dice gente experta. ¿Quién eres? Emanuel González. Mucho gusto para servirle. O solo dirás que es tu opinión. No es mi opinión. Es la opinión de expertos. Es la opinión de entidades financieras reales. Que están poniendo alerta sobre Omega Pro. Porque sabes que te metes en problemas legales. Pues bien. Que me denuncie. Cualquier persona Omega Pro... ...que logre demostrar que lo que estoy diciendo es falso... ...denúnciame... ...tengo demasiadas pruebas también... ...yo estoy dentro de... ...los grupos de Whatsapp... ...tengo conversaciones... ...tengo cosas... ...que realmente quisiera mostrar en YouTube... ...pero me harían un favor... ...porque en YouTube no puedo mostrar muchas cosas... ...pero ante los jueces sí... ...y realmente me gustaría... ...enseñar todo el, el contenido que tengo... ...pero en YouTube no puedo... ...entonces... Si lo que digo es falso, si lo que digo eh, estoy desinformando a la gente, que lo hagan, que lo hagan. Yo estoy preparado, no, hay, no habría ningún problema. ¿Y saben que No lo van a hacer porque saben que tienen las de perder. No hables sin saber. Estás opinando sin informarte. Supongo que estás en otra compañía. Es por eso que hablas mal de este ecosistema financiero. Típica respuesta. Número uno, estás desinformado. Número dos, desinformado. ¿Lo haces para meter a gente a, otra, a otro ecosistema financiero? Típica respuesta de alguien que tiene el cerebro al lado. Siempre me dicen que eh, estoy tratando de meter gente a, otra gente a otro ecosistema financiero. ¿Cuál? O sea, denme nombres. ¿En qué video les he dicho yo a ustedes que entren a otro ecosistema financiero porque Omega Pro es una estafa? En ninguno! ¡Todos son una estafa! Todos los que tienen. Como base de su estrategia, un esquema Ponzi si son una estafa. Yo en ningún momento he dicho que entren a otro ecosistema financiero. ¿En qué momento? En ningún momento. Es una falta de respeto estar opinando sin argumentos. Creo que no has visto mis videos. Hay argumentos bastante sólidos. Eh, pero bueno, si usted tiene argumentos mejores para contradecir lo que yo digo, hágamelo saber. Y lo más increíble es que se las da de economista. En ningún momento, yo ni soy economista, ni soy trader, ni soy nadie. Simplemente soy alguien que investiga antes de meterse a una plataforma. Y créanme que y estuvieron insistiendo demasiado para que yo me metiera en Omega Pro. Y gracias a eso fue que me logré informar y logré sacar toda la información que les estoy presentando en mis videos. ¿Y opino sin estar en la compañía? Obviamente, estoy opinando sin estar en la compañía. ¿Por qué? Porque si yo les digo que es una estafa, sería ilógico meterme yo a una estafa sabiendo que es una estafa. Ni sabe qué tipo de algoritmos se manejan. ¿Usted sí? ¿Me puede explicar cuáles son los algoritmos? ¿Me puede explicar cómo funciona la inteligencia artificial que hace Trading, que tiene un Pro? Porque me encantaría saberlo. Investigue mejor. Se las da de Andrea Zatacso. Otro de los líderes de esta empresa que tuvo que pagar una página de Forbes para él mismo hacer un documental o un párrafo y pagar para aparecer en Forbes para utilizar este hecho de que apareció en Forbes para eh, atraer más gente a su ecosistema y tener más credibilidad. Entonces, yo no tengo que pagarle a nadie para eh, creérmelas de nada de lo que me quiero creer. ¡Ja, ja, ja. Vamos a ver si cae este año. No tienen ni idea de cómo funcionan los activos digitales y la nueva economía. Tengo idea de cómo funcionan los activos digitales y la nueva economía. Y es por eso que me doy cuenta que Omega Pro es una estafa. Si alguno de ustedes que ponen esos comentarios supieran mínimamente algo de cómo funcionan los activos digitales, no estarían metidos en Omega Pro. No sabes cuánto se mueve en el mercado de Forex a diario. Se puede llegar a ganar hasta el 30% mensual. Primero prueba el producto y si pierde dinero, ahí, ahí, ahí, era ahí, a si puedes decir que es estafa o pirámide. Ok. Número uno, yo sé cuánto dinero se mueve en Forex. Número dos, sé que haciendo trading se puede ganar muchísimo dinero. Pero Omega Pro es un caso aparte. ¿Por qué? Porque no es un ente oficial, regulado y acreditado como broker para hacer trading. Entonces, el hecho de que ellos digan que hacen trading no es cierto. ¿Por qué? Porque no están autorizados para hacerlo. ¿De dónde viene el dinero? No viene del trading. No viene de una inteligencia artificial, viene del de esquema Ponzi, el cual expliqué en el primer video. Y esa parte de que dice que si entro, que primero pruebe el producto y si pierdo el dinero, ahí sí puedo decir que es una estafa o una pirámide. Obviamente lo, no voy a perder dinero, voy a ganar, porque una de las estrategias que se usan en el esquema Ponzi es realmente pagarle a las personas... Que las mismas personas muestren sus comprobantes y que las mismas personas metan a más gente. Entonces, el fundador o el creador de este ecosistema no tiene que hacer nada. Simplemente la misma gente al obtener sus ganancias convence a más gente y las ganancias las vuelven a reinvertir y todo lo que dije en el primer video. Entonces, yo no tengo que probar un producto para saber que es una estafa. Es como que si yo le dijera a una persona, vea, si me paro en medio de la autopista con los ojos cerrados o con los ojos vendados, me van a atropellar o te van a atropellar y la persona me diga, me diga no, es que yo, yo me he parado en la autopista con los ojos cerrados, eh, hágalo usted para que vea que, que no lo van a atropellar. O sea, si ya, si se sabe lo obvio que puede pasar sin usted hacerlo, es obvio que te puede pasar. Si te paras en la autopista con los ojos cerrados, hay muchas probabilidades de que te atropellen. Entonces es lo mismo. Yo no voy a entrar a un a un esquema Ponzi sabiendo que es un esquema Ponzi. Tres años en el mercado financiero, sí. Eh, hay, hay esquemas Ponzi que han durado muchísimo más tiempo que eso. Y estuvo más de seis años. ¿Estuvo más de seis años? ¿En dónde estuvo? Ahí como que le faltó información. ¿Estuvo más de seis años en dónde? Más información te falta, ¿no? Parece que el que le falta información es a ti. Sus corporativo, sus corporativo, ok, no entendí esa parte. ¿Quiénes están y demás? Ah, ok, ¿quiénes están? Ya hice un video de todos sus líderes. Bueno, de parte de las personas eh, que están en la cabeza de Omega Pro y ya expliqué que vienen de estafas Ponzi anteriores y vienen a hacer lo mismo en Omega Pro. Doy fe que estamos hasta más de fines de años haciendo crecer a personas. Repito, no es piramidal, no, no es piramidal, es Ponzi. Y da fe de que van a estar más de un año, entonces eh, prepárense porque yo hice un video en enero 2022 para enero 2023. Eh, según mi pronóstico, antes de ese tiempo o oh, tengo espacio hasta enero del 2023, eh, Omega Pro no va a existir o... Oh, Va a cambiar sus regulaciones, va a empezar a pagar menos, van a estirar la vida de esta compañía hasta el infinito, como ha hecho Ganancias Deportivas, que todavía no ha muerto el 100%, pero ahí siguen eh, bajando la rentabilidad, bajando el, un montón de cosas. Pero de aquí a un año, eh, yo según el análisis que he hecho y lo que he visto en muchas de esas compañías es que más de cuatro años no no, eh, pero bueno Matías Paz da fe de que va a estar más de un año, entonces si antes del año eh, Omega Pro los hace perder dinero pueden hablar con Matías Paz porque él les dio fe de que va a durar más de un año jajajaja, <risa> sin argumentos no debe de tener dinero para invertir y por eso estás hablando mal, frustrado ok, dinero para invertir sí tengo porque de hecho estoy invirtiendo en algunas compañías que sí son reales y que no pagan ni siquiera el 10% mensual, ni siquiera el 3% mensual. Una compañía real no te va a pagar una rentabilidad de más del 5% mensual, siendo una compañía auditada, siendo una compañía real, siendo una compañía con todos los activos reales, no como este sistema de esquema ponce. Eh, pero bueno, el tiempo me dará la razón. Lo más triste es que tu explicación es correcto. Describe muy bien qué es un esquema Ponzi, pero se nota que carece de información. ¿Todo lo que mostré en mis videos? Creo que no los has visto. No habla de blockchain, mercado de forex, trading. No es necesario hablar de nada de esto, porque Omega Pro no se rige bajo estas reglas. Desde el momento que dejamos claros que no está registrados por la FCA, desde el momento que dejamos claros que no tiene las autorizaciones para manejarse haciendo trading o trabajar en el mercado de criptodivisas, nos damos cuenta que esto no es real, entonces no hay por qué hablar de trading, de forex, ni del mercado de, de blockchain, el, ni el mercado financiero, ni de nada, porque Omega Pro no está haciendo nada de eso, lo que está haciendo es un esquema Ponzi. No sabe nada acerca de la empresa. No investigó, solo recogió información de vaga gente como tú. Si tanto te quejas, denuncia a la empresa, denuncie a años dueños. Ahí está la página oficial. Es que la verdad, mi propósito no es denunciar a la empresa. Mi propósito es eh, informar a la gente, darle un poquito de, de lo que yo he recogido de información y que la gente... Salga a tiempo, que la gente se dé cuenta a tiempo, no que después eh, pierdan todos sus ahorros, pierdan todo el dinero que han invertido y que pierdan eh, todas las esperanzas que tenían de superarse y de salir de su, de su, de su condición económica. Una pregunta, ¿por qué haces estos videos? Bueno, los hago justamente por lo que he dicho, para informar a la gente, para que la gente se dé cuenta a tiempo y si tiene la oportunidad de salirse a tiempo, ahora que pueden que lo hagan, para que no pierdan su dinero. Básicamente, mi, lo, por lo que hago estos videos, es para informar a la gente. No te des mala vida. No te des mala vida. Hace lo que quiera con su... La gente hace lo que quiera con su dinero, y el inverso, inversor invierte, donde le da la puta gana. La vida se hizo para arriesgar y listo. Sí, la, la vida se hizo para arriesgar, pero en cosas que, que no, son un, no son tan obvias que son una estafa. Si es un riesgo en el que usted me dice, voy a hacer mi propia empresa, pero no sé si va a funcionar o no, eso es un riesgo real. Si usted me dice, le voy a dar mi dinero a un ladrón, Esperando que no se lo robe. Es odio lo que va a pasar. Es obvio que se lo va a robar. Entonces, hay riesgos absurdos y hay riesgos reales. Solo haces estos videos para llamar la atención y hacer que inviertan contigo. ¿ve? ¿En qué momento les he dicho yo inviertan en alguna plataforma? En ningún momento. Yo estos videos los hago simplemente para que la gente se dé cuenta de que Omega Pro es un esquema Ponzi. Es una estafa. Están perdiendo su dinero. No lo hago para que inviertan en ningún lado. ¿En qué momento les he dicho yo? Díganme el nombre de la empresa que yo les he dado. En ningún momento. Por favor, in inventa una estrategia más favorable. ¿Favorable para quién? Para mí. Pero bueno, gente, eso fue todo por este video. Eh, perdón si me exalté un poco, pero es que eh, hay cosas que se cuestionan sin saber. Hay, hay gente que simple habla, simplemente habla por hablar. Eh, te cuestionan sin tener argumentos. O sea, si usted me va a cuestionar a mí, me va a decir que lo que yo digo es falso, dígame por qué. No simplemente dígame que es falso porque se me ocurre y porque yo quiero decir que es falso. Dígame que la información que yo he dado es falsa. Dígame que, que, que no hay países enteros que están reportando Pro como una estafa. Dígame que en Colombia hay varias personas que fueron vetadas y que no pueden hablar de Omega Pro, el propio país de Colombia, la propia regulación económica de, de Colombia, está vetando a gente que habla de Omega Pro, dígame que todo eso es falso, entonces demuéstremelo, demuéstremelo, es falso por esto, esto y esto, de lo contrario, pues vas a quedar en evidencia. Eso fue todo muchachos, espero que este video les haya sido útil y nos vemos hasta la próxima, chao.